aproximadamente otras 40.000 personas para atravesar ilegalmente la frontera con Marruecos. Así que teníamos una oleada inmigratoria de miles y miles de personas que pretenden llegar a España y por tanto a la Unión Europea de manera ilegal.